Bueno, me llamo Gianna, eh, muchas personas también me conocen como Brandy, porque son como que los dos nombres con los que me manejo. Soy de Lima, de aquí de la ciudad, soy periodista y me identifico como una mujer trans. Lo que me motivó a venir a este taller fue eh, tener la oportunidad de conocer mucho más eh, lo que es el trabajo del Fondo Mundial no solamente para Perú, no solamente para la región latinoamérica, sino a nivel mundial, no es y así poder entender el engranaje general de todo, no entonces, eso yo creo que es una de las cosas que me motivó a venir aquí. Mis expectativas para venir a este taller eran grandes, considero que sí las he cumplido, me voy con un montón de información útil, este, datos y, y, y pequeños detalles que yo no, o sea, ni entendía, Ahora me voy aquí sabiendo muchas cosas más y eso me satisface, ¿no? Pero lo que se ha ido, lo que me voy con, con eso tan rico es el feedback de las compañeras, ¿no? Y cómo todas nosotras hemos reaccionado diferente a esta información que nos han brindado ustedes. Entonces, yo creo que definitivamente ese intercambio, ese feedback es lo, lo más rico, ¿no? Bueno, yo trabajo en la Universidad Cayetán Heredia. Dentro de la universidad está el Observatorio de Derechos Humanos LGBTI que pertenece al proyecto Únicas ¿no? que es fomentar diversidad, conocimiento acerca de las personas trans Yo trabajo mucho sensibilizando a personas heterosexuales en espacios de servicio al, al público en general ¿no? ya sea centros de salud eh, ministerios, lugares de atención, etc. Que en algún momento se van a poder cruzar con una persona trans y la idea es que sepan cómo tratarla, ¿no? O tratarlo. Soy una activista porque creo que es importante que, que nos unamos y que, que demostremos que juntas podemos hacer muchas cosas, ¿no? Porque me gusta la justicia y porque creo que nosotras merecemos una calidad de vida igual que todos los demás. Yo creo que el principal problema es la falta de una ley de identidad de género porque esto a su vez, una persona aquí en el Perú sin DNI no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a nada en lo absoluto. Entonces muchas de estas chicas, muchos de estos chicos eh, son indocumentados y para el Estado no existen. Yo creo que lo que se debe hacer para que... Las personas que viven con VIH, que están afectadas por la TBC eh, o la malaria, es un tema de información, ¿no? Es un tema de información y de sensibilizar, ¿no? Yo sé que para muchos expertos eh, somos números, pero no solamente somos números, no solamente somos epidemia, no solamente somos lo malo. ¿no? También somos personas, también sentimos, y yo estoy segura que si más personas con la capacidad de tomar decisiones conocieran el lado humano de nosotras, nos ayudarían de una manera mucho más grande y no solamente viéndonos como números o como estadísticas, ¿no?